Omar. Me llamo Carla. Me llamo Paula. Venimos del Colegio de La la Gran Canaria. Gran Canaria. Accesible. Ruta. Por. La. Accesibilidad.